Ahora, Jiménez. Gracias, presidente. Buenos días. Como sabemos, señorías, es urgente que actuemos contra el cambio climático y para luchar contra el calentamiento global es imprescindible que realicemos una transición energética desde el actual modelo hacia un nuevo modelo bajo en carbono. Por ello, es necesaria la aprobación de manera urgente de esa ley contra el cambio climático y transición energética que aborde la adaptación a los impactos del cambio climático, que además establezca unos objetivos ambiciosos de reducción de emisiones en todos los sectores implicados y que proponga una hoja de ruta clara para nuestro país. Pero la transición energética trae consigo efectos colaterales de suma importancia para la economía, porque exige el despliegue de medios financieros, tecnológicos y sociales que contribuyan a la transformación de, no, de nuestro actual modelo productivo en un modelo más eficiente y más eficaz que sea capaz de impulsar un tipo de desarrollo sostenible que sirva al bienestar de las personas y atienda especialmente a los colectivos y a, las, y a los espacios más vulnerables. Sin embargo, el precedente de la actuación política del Gobierno español en ese sentido es alarmante, porque, por desgracia, las políticas del Gobierno del Partido Popular en materia energética hasta ahora van en dirección contraria. Por ejemplo, cuando hablamos de colectivos vulnerables, la política del PP... Respecto a la pobreza energética, ha sido recurrir sistemáticamente ante el Tribunal Constitucional toda normativa autonómica, y estoy hablando de las leyes contra la pobreza energética, tanto catalana como valenciana. Y si hablamos de cambio climático, le recordaré que en los últimos presupuestos generales presentados por el Gobierno se plantea una reducción de la partida de lucha contra el cambio climático del 45% respecto a 2016. Es decir, se le dedica al cambio climático lo que cuesta un kilómetro de ave. Este es el interés que muestra el Partido Popular por, el cambio, por un problema que pensamos tan acuciante. Señorías, nuestro grupo vamos a apoyar esta moción. Consideramos indispensable una estrategia de transición justa en la Ley del Cambio Climático y Transición Energética. La transición justa defendida desde hace tiempo por el Movimiento Sindicalista Internacional expresa la idea de que la transición eh, energética solamente tendrá éxito si es capaz de respetar a los trabajadores de la industria de combustibles fósiles y de canalizar las inversiones hacia la renovación de, de las regiones que dependen de los sectores con altas emisiones de carbono. Nosotras lo decimos con claridad, la transición energética ha de hacerse poniendo en el centro a los y a las trabajadoras y a las comarcas afectadas en este proceso. Y es urgente contar con, esta, con una estrategia de transición energética porque en la actualidad están siendo las grandes compañías eléctricas quienes están marcando el paso de esa supuesta transición mediante el cierre de centrales y eres de trabajadores sin que previamente se haya generado alternativa alguna para la zona y para sus habitantes. Ahora, en este momento, como saben ustedes, España está preparando su normativa y es momento de que esa ley de cambio climático y transición energética incorpore la transición justa. Ya se ha dicho, lo han dicho los grupos anteriores a, a, a mi intervención, más que como acompañamiento de la ley, como propone la moción de que nos presenta el PSOE, nosotras pensamos que debe ser parte de la propia ley y así lo recoge el propio Acuerdo de París. Eh, debemos avanzar ordenadamente hacia un futuro de car sin carbón, pero es necesario garantizar el empleo de las cuencas mineras. Y para esa reconversión hace falta dinero público que vaya destinado realmente a esa reconversión real de la actividad productiva y permita que sus habitantes tengan una vida digna. Porque a pesar de las cuantiosas ayudas recibidas durante los últimos años, este proceso no se ha producido, este proceso de reconversión. Y tanto PP como PSOE se niegan a realizar una auditoría para que sepamos a dónde ha ido a parar el dinero que hubiera debido servir para reindustrializar nuestras comarcas mineras en muchas ocasiones. Comarcas que durante más de 100 años han tenido como única salida el monocultivo del calvón y ahora mismo están en un agujero negro al que las han conducido políticas eh, no acertadas hasta ahora. Habría que revisar la aplicación real que ha habido en cada territorio de los planes Miner desde los años 70 y saber qué proyectos han recibido las ayudas, cómo se han realizado, desenredar más de una trama corrupta en la gestión de esos fondos, pues la opacidad y la ineficiencia han sido muchas veces en ocasiones la nota dominante. En definitiva, señorías, no podemos seguir eludiendo la transición a un modelo bajo en emisiones de CO2. Es urgente y esa transición ha de ser justa. La política en materia energética de los últimos gobiernos españoles ha sido errática y ha contribuido a poco a que haya más claridad en los señoría. colectivos y zonas vulnerables. Sí, Presidente. Como hemos dicho, en este momento España presenta su, prepara su normativa, la actualiza y es la hora de apostar con claridad y decisión por un nuevo modelo de transición y esta transición ha de ser justa. Muchas gracias.